Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Eh, el día de hoy eh, les, les vengo a pedir su apoyo eh, para pedirles que por favor se unan al canal ya que bueno, estaba viendo cómo crear una cuenta de Paypal para que ahí me donaran dinero eh, porque eh, estoy en el proyecto de la creación de una película eh, una película que, que va a abrir la, la mente del ser humano es, es, una, es una película que revela un gran misterio eh, que se trata de que Jesús en realidad no murió en la cruz sino que, fue, sino que fue envenenado por su discípulo Judas ya hice un video de eso, es el video que hice ayer ya lo pueden encontrar en el canal y si puedo, les voy a dejar eh, en la pantalla de este video, van, van a encontrar ese, ese video. Eh, entonces yo quiero realizar esta película para, para re revelar, ¿verdad? dejar en claro el, el misterio, este misterio que, que podría ayudarnos a solucionar muchas eh, cosas. Muchos, muchos, eh, conflictos, muchas, muchas dudas sobre por qué en realidad la humanidad sigue en decadencia, sobre por qué en la humanidad siguen existiendo guerras, eh, crímenes, eh, sobre por qué siguen eh, existiendo cosas muy aberrantes, ¿verdad? muy malas, porque no tiene sentido que si Jesucristo vino a salvarnos a la tierra y Él nació y y murió en una cruz supuestamente para salvarnos con la energía crística eh, y que esta energía uh, fuera liberada a través de su sufrimiento en, en cuando él murió en la cruz, a través de su tortura y muerte para que entrara en, en, en los hombres, para que entrara en el cuerpo de los hombres y se cambiara su vibración a, a, de negativa a positiva porque esto no sucedió si ese en realidad era el plan divino. No sucedió porque en realidad Jesucristo nunca fue crucificado. Sino que murió envenenado. Y ya lo explico tal como lo expliqué en el video. Eh, Judas, eh, un, unos días antes de la crucifixión, unas semanas antes, perdón. Eh, Jesucristo tuvo una plática eh, con Judas en el cual eh, le revelaba que su misión como uno de sus discípulos preferidos era entregarlo para ser crucificado y morir y así salvar el mundo. Eh, pero bueno, al final eso no pasó. Esto explicaría por qué. Y curiosamente, a pesar de todo esto, Jesús, a pesar de que eh, Judas no quería hacerlo y tenía sus dudas al respecto ya había sido convencido por el Maestro Jesús de hacerlo y un día muy deprimido se quedó en su cabaña en la cabaña de los discípulos y este Judas se quedó deprimido mientras que Jesús y los discípulos salían a, a, bueno, a ir por comida a ir a un viaje espiritual Judas se, se quedó eh, cuidando la cabaña y fue ahí cuando eh, el diablo se metió a la cabaña, Satanás, el anticristo, se metió a la cabaña y hipnotizó mentalmente a Judas y después de eso ya lo hizo que lo mirara a los ojos para controlarle un eh, para controlarlo mentalmente e implantarle una serie de, de, de ideas en las cuales ya... Eh, eh, el Satanás termina dominando mentalmente a Judas entonces le dice que envenene a Jesucristo y ahí es donde le otorga, le hace entrega de un veneno para que lo envenene ya Judas estando en un control mental muy poderoso ¿no? entonces ya después de esto pasan los días eh, antes de la crucifixión y es el día de la última cena eh, en el cual eh, como sabemos Jesús eh, comió un pan junto con sus discípulos y tomó vino entonces en ese vino eh, Judas le echó el veneno, el veneno y ahí fue donde eh, Jesús se lo toma y horas después cae muerto pasan los días y bueno los discípulos están muy tristes y entierran a Jesús, le hacen un sepultan a Jesús, y como en Roma eh, los judíos estaban exigiendo la crucifixión de Jesucristo, como ya no lo encontraron vivo a Roma, los romanos a Jesús, tuvieron que poner a otro hombre crucificado, un hombre que se parecía mucho a Jesucristo, y lo hicieron pasar por él. Entonces ahí está la explicación de por qué el mundo no se ha salvado de la corrupción. Eh, y, y del mal, de por qué sigue esto o sea que todo esto fue un plan de Satanás para que el, el mundo si, siguiera siendo dominando por el mal y para que él eh, siguiera siendo el príncipe de las tinieblas y tuviera el control eh, de este mundo porque el objetivo uh, con el cual Jesucristo vino a la tierra eh, era para salvar a, a, la, a, a la raza humana de sus pecados de que ya no pecaran y de que tomaran el camino del bien y esto tiene mucha lógica de, del por qué nuestro mundo no cambió, no cambió en lo absoluto de que al contrario sigue cada vez peor y en decadencia y precisamente yo quiero realizar una película sobre este tema de que es, esto es totalmente real de hecho se me olvidó decir de que eh, esta información es real porque la encontraron en una carta del, del discípulo Judas Judas Iscariota lo encontraron esto escrito eh, en una carta de, de Judas Iscariot entonces eh, todo esto es real y allí es donde precisamente entra, entra la duda del por qué muchos creen que Jesús eh, no existió porque no hay registros de la muerte de, de Jesucristo pero sí existió, solo que en realidad no fue crucificado y yo quiero hacer una película para explicar todo esto a través de esta, de esta película, de esta cinta y dejar en claro, revelar estos misterios, ¿no? Eh, que se han revelado porque mucha gente tiene la duda y ni se imagina este tema, ni, ni lo sabe, pero tiene que salir a la luz. Creo que va a producir un gran cambio de conciencia en la humanidad. Por eso quiero pedirles para poder producir esta película, ya les digo, no tengo cuenta de Paypal, no la pude realizar, pero pueden, pueden unirse al canal por tan solo eh, $29 pesos, eh, pueden unirse al canal eh, o 29 pesos o me parece que son mmm, como bueno algo así como por 10, 15, 5 o 10 dólares ¿sí? bueno eh, pueden unirse al, al canal por un pre por un costo muy barato eh, desde 29 29 29 pesos eh, ya, ya sé que ...si quieren pueden pagar en dólares o en pesos... ...con la moneda que quieran... ...pueden unirse al canal... ...para yo poder eh, ir... ...realizando esta... ...esta película... ...ya tenemos a los actores preparados... ...ya hemos hablado con los actores... ...pero necesitan... Eh, ...fondos económicos... ...para que se les pague el dinero... ...pero ellos quieren participar en esta cinta... ...para ayudar a, a, a, a despertar la mente. Sí, entonces... Eh, ...bueno, les pido un apoyo... Eh, ...de so, tan solo 29, a partir de 29 pesos... ...pueden apoyarme... ...para la realización de esta, de esta película... ...que creo que va a cambiar la historia de la, de la humanidad. Ya tenemos toda la planeación de la película... ...ya tenemos el guión... Eh, ya tenemos muchísimas cosas preparadas así que bueno eh, si están interesados solo dene, denle en el botón que dice unirse y únanse al canal aquí en la descripción del video también van a tener un enlace y se los voy a dejar fijado eh, en, un comentario, en un comentario fijado bueno amigos pues eso sería todo por el tema del día de hoy ya en el siguiente video este, voy a estar un subiendo un video sobre cómo aumentar la concentración. Y voy a seguir a, eh, a, siguiendo subiendo videos muy interesantes. Eh, ya saben, si no están suscritos al canal, suscríbanse, activan las notificaciones y denle like. Hasta pronto y nos vemos en un próximo video.